Buen día, ahora vamos a ver cómo sincronizar ArcGIS con Google Earth. Vamos a basar en las instrucciones de esta entrada del blog, para lo cual como primer paso debemos descargar ArcBluTry, Basemap en ArcGIS, Desktop. Aquí quiero aclarar la versión 0.2.2, puesto que actualmente contamos con otras versiones que traen como Basemap, OpenStreamMap, Bing, MapQuest, CloudMate, Mapbox, entre otros, pero no incluyen Google Maps. Aparte de eso también, bueno, estos cargan todas las proyecciones y pueden ser impresos, y aparte de eso también tiene un amplio soporte de mapas, que aquí podemos verlo. Bien, hemos descargado nuestra aplicación, la versión 0.2.2, la instalamos. Esto es sencillo, simplemente siguiente, siguiente y finalizar. cerramos ahora lo importante es ir al directorio de instalación generalmente en archivos de programa Codeplex en Bruntai 0.2 y debemos registrar la librería DLL para lo cual hacemos clic derecho sobre Arcanbrutai DLL Open With Abrir con más opciones ver otra aplicación y nos vamos en archivos comunes de archivo de programa command files en este caso argis bin y seleccionamos esta aplicación que sería arre assembly registration utility la abrimos aceptamos de esta forma la podemos registrar la registración ha sido satisfactoriamente, aceptamos y ahora procedemos a abrir ArcMap dentro de ArcMap puedo cargar una capa de preferencia que contenga la sistema de referencia WGS84 He cargado mi, una capa, pues un vector o raster, no hay problema, un SHP. Voy en la barra de herramientas, en cualquier parte, clic derecho. Y selecciono Arc Tile. Y me genera, bueno, me trae esta barra, desde la cual puedo agregar servicios de Bing o de Google. Y también TMS o WMS. Voy a seleccionar el de las imágenes aéreas. Y podemos ver que me carga la, la capa de Google Earth. Puedo hacer un zoom, aunque esto tiene a veces un poco de problema con el zoom. Me genera cuadros, pero es aceptable para trabajar. Y bien, de esta forma podemos trabajar con las imágenes de Google Earth como capas. O también con mapas si queremos. Bueno, esto ha sido todo. Y muchas gracias a todos quienes visitan el blog y no se olviden de seguirme en todos los medios sociales. Gracias, hasta una próxima oportunidad.